Estamos viendo si sirven primero porque son de segunda mano. ¿no? Eh, ya quemamos una fuente. Hay eh, una diferencia de la, del voltaje que usamos en Ecuador: 110 voltios y eh, en Brasil 220. Estamos aquí en el laboratorio creativo de Gustavo Ritter. Um projeto da, da Casa da Árvore, né? Nesse caso, estamos iniciando a residência de arte e tecnologia do projeto Restelinha, em parceria com o Media Lab da UFG, da Universidade Federal de Goiás. E eu estou aqui com meus amigos do Equador, que foram selecionados para desenvolver um projeto aqui. No caso, esse projeto são Ações Hackers para o um Bom Compartilhamento, para o um Bom Compartilho. E está aqui Quirilo Cordoño y e Juan Carlos León, que hoy iniciaron la residencia, llegaron algunos días atrás, mas hoy abrieron los dispositivos para comenzar a trabajar. En estos días he estado haciendo conexión con, bueno, con varias de las personas que, que, que nos han presentado acá, ustedes, eh, y le he estado como sondeando y preguntando sobre las necesidades en cuanto a a Goyania. Uno de los puntos de funcionamiento va a ser acá, otro va a ser eh, en la UFG y otro lo estamos decidiendo en un sitio que tiene que ver con, con muchos estudiantes, un sitio de reunión de estudiantes. ¿no? Entonces, qué tipo de eh, informaciones eh, que, que viaje sea viaje sean necesarias a... para ellos. ¿no? Eh, en el caso de la UFG, que es la Facultad de Artes, va a haber información Posiblemente sobre videos, artes, libros, eh, revistas digitales. También hay gente aquí de danza, se podría subir obras de danza, filmaciones, fotos, técnicas. En, en, en el servidor web, o sea, hay un, va a haber una pequeña pestaña para elegir el género de, de, que se va a publicar. ¿Qué se va a publicar, no? La categorización, Entonces, la, la categorización ¿no? Entonces, eh, en el momento en que se meta la USB, te va a descargar todo. Pero eh, la gente que quiera visitar la web puede administrar y puede bajarse no según, sea, según sus necesidades en la web. ¿no? Esos dispositivos fueron comprados, adquiridos aquí mismo en no Brasil. Eh, algunos los trajimos otros los compramos acá en una tienda de segunda mano eh, la memoria y bueno y una serie de cables el cable de poder y todo esto hemos ido comprando acá ¿no? luces led que necesitamos para poder armar el dispositivo hecho a partir de, de, de una placa madre de segunda mano ¿no? y eh, lo que va a funcionar aquí Pentium so, 3, ¿no? 3 eh, lo que va a funcionar aquí son solo los puertos USB y va a ser como una isla de descarga ¿no? eh, sin ningún tipo de, de, de otra interfaz como pantalla o teclado solo una isla de descarga a donde la gente po podrá compartir todo tipo de información este equipo vamos a instalarle un sistema operativo a GNU con Linux, GNU. Va a estar instalado lo mínimo posible para hacerlo muy liviano. Simplemente haga las funciones de cargar y descargar en memorias USB, nada más. Esto va a ser administrado por una interfaz web a través de Internet. Eh, si se quiere cambiar eh, las obras, quitar obras, aumentar obras, de las que los usuarios han subido o subir otras obras desde internet también se podría hacer eh, vamos a usar la distribución parábola GNU con Linux es una distribución 100% libre todos los componentes hay el código fuente y eh, vamos eh, a armar unas cajas todavía estamos viendo los diseños y el, eh, la forma en que va a ser eh, atractivo visualmente eh, y qué conect de cómo, cómo mostrar los conectores de una forma fácil de manejar ¿no? además van a ir unos focos leds para um, indicar al usuario cuando está lista su carga o su descarga. Cuando en el momento en que detecte una memoria flash, en el un puerto va a realizar una acción que es copiar los archivos a esa flash en una carpeta. Entonces para eso se requiere unos, unas líneas de código que cuando detecte el evento haga la copia y a la inversa cuando detecte en el otro puerto tiene que... A ver, otro script que, que le diga, que, le diga lo que, que, es. que, que, que sube. Esa es la una parte que hay que programar. La otra, la página web de la interfase de administración. O sea, hay códigos que, que ya existen, ¿no? Pero igual hay que, dar, hay que darle la funcionalidad con relación a lo que nosotros queremos hacer Exacto. con el dispositivo. Y aparte también con el funcionamiento de la web. No. Entonces es, es una combinación de varios. ¿Cómo se cosas. da la combinación entre la plataforma web y los dispositivos físicos? El, el dispositivo está, o sea, siempre va, tiene que estar conectado a internet ¿no? a través, a través de, de, de un cable de datos o sea, en la web. Eh, lo que tú haces es elegir el punto donde está ubicado el dispositivo y eh, ver la información que tiene, ¿no? en este caso toda la lista de contenidos que se han subido, se están descargando y todo. Y si tú quieres seguirle añadiendo más contenido, eh, la web te da la opción para que sigas, sigas añadiéndole contenido. Al mismo tiempo monitoreando cuánto tiempo llevan lleva los contenidos. Para hacer para un poco más movida la cosa dentro, de, dentro de, de la web, dentro del servidor que va a ser la web, la información va a tener como un tiempo de, de, de, de vida establecido dentro de la web. ¿no? Entonces, durante tanto tiempo están tales archivos y automáticamente se van a ir borrando, ¿no? o entrando a otra base de datos, eso es lo que todavía estamos decidiendo ¿no? pero, es para que la gente pueda seguir subiendo más información y que tenga la opción de encontrar siempre información nueva ¿no? ahora estamos como decidiendo justamente en qué lado va a ir eh, la fuente como es una fuente que ya está desarmada di un